E esta es la historia de aquel perro persiguiendo a aquel camión que no sabe qué hacer si lo alcanzó. Yeah. perdón, dije perro, quise decir un asno. asno. Andrés de cada seis años por fin hizo un paso. Sí. Elevisa te idiotiza y es un cáncer de basteca. más las teca y ascarraga, le aconseja. What? Negocios en la cámara por perdonar corruptos, acabar la corrupción es objetivo. Yo lo dudo. Salido del UNAM 14 años de carrera, tiende a polarizar, hoy los tontos maromean y celebran cada tema que odiarían si fuera Peña quien lo hiciera, pero bueno, el criterio no le queda consultas ilegales con circos por resultados, asistencialismo a ninis y ladrones sale del erario, menos dinero a cultura e investigación, a un gobierno zurdo le conviene un pueblo sin razón, van miles de millones de dólares de desperdicio, salvando un lago seco y en la selva un ecocidio, pero bueno mi viejito en la selva, enterró un pollito y pachamama, según dice la chagrada dio permiso, amli bebé, se, se tomó, tomó un café, café de oso cabecita de algodón, comió una torta, hay, hay foto. foto, seguro eso justifica la amenaza a la autonomía universitaria, y se según el PRI el que lo haría Itaibo, el tipo que hacía chaquetas mentales de fusilar disidentes y expropiar lo que gustase, ahora ese idiota esa autoridad en cultura sí, neta y lo peor torcer la ley para darle chuleta y vino un desabasto maromeros de manzana, negocios arruinados, economía congelada, sí, Se de estrategia contra el huachicoleo y tristemente se juzgaron a cero huachicoleros, los caprichos de un inepto le están costando al pueblo a 130 millones por el 20 algo por ciento de pendejos que creyeron en la izquierda más rancia, vean el con Juárez, el máximo vende patria. Nos sorprende que la élite actual Este tubullo quiera quedar bien con dictadores De mierda como Maduro El foro de Sao Paulo por un lado está tirando Y por el otro televisa los patroncitos de gas No más malo que apenas en meses haya replicado lo peor de presidentes Que antes ya nos gobernaron Hasta el asesinato <coughs> El accidente de Moreno Y su esposa, el viejo Prisi que se siente Y los chairos, Ay, esos pacifistas Bien contentos de que murió la pareja Los mismos que lloraban Y de clasista te tachan al salir de desgracia si dicen que fin no tiene incongruencia ahí te pasa un tip mi amiguito Chairín cuando quieras maromear justificar al presidente sí. si fuera Peña, Calderón Salinas o Fox defenderías a capa y espada la misma decisión nah. el New York Times y todo medio está mal bah. si no se la cromas al viejo querido es que no eres un medio real oh. yo tengo otros datos siempre miente el presidente y los presentes sin criterio aplaudiendo eternamente que creceríamos a cuatro y ahora solo dos que antes guardemos al ejército y ahora pues no antes benditas redes sociales se expresan descontento y hoy eventos por las redes que faltó de huevos y en el aeropuerto cancelado por corrupción ¿Sí? siempre no habrá ningún juzgado ya no ¿Sí? hubo corrupción ¿Sí? que anteriores funcionarios acusados por corrupción ¿Sí? tampoco se juzgarán pues viva la corrupción viva. dicen los zurdos duros que la iglesia es el odio y la moralidad del yugo con que atrapan a los tontos pero ahora hay viñetas comparando a Jesús con el Mesías y hasta tiene una espléndida cartilla moral ¿Sí? y las maromas se paran jamás. jamás tienes criterio pues eres fascista ya di la verdad, si no alabas al preciso El imperio te ha de pagar el asno Y sus fieles maromeros los chairos Suelo pues estimar que no esté verificado Para explicar que ni Dross ni el niño polla Conspiran para derrocarlo Y no es broma, el pueblo bueno e informado Se creyó en esos memes No sorprende que los represente Sergio Mayer, ¿verdad? canción patrocinada por el Priandrd.